Somos pequeño comercio que tan buena acogida y recibimiento le estáis dando y ese apoyo desde aquí se siente, se palpa y os lo queremos agradecer más que nunca. En el día de hoy estamos con nuestro amigo y cliente Antonio Gil de Azor Ambiental. Bienvenido Antonio. Hola, buenas tardes Caspar. Eh, bueno, en primer lugar, darte las gracias por darme la oportunidad de participar en la iniciativa que estáis llevando a cabo. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Antonio. Y cuéntanos, nuestra audiencia seguro que está deseando conocerte. ¿Quién es Antonio y a qué se dedica? Bueno, pues como Dalí está comentando, eh, soy Antonio Gil, eh, tengo 34 años y pertenezco a la tercera generación que forma parte ya de un negocio familiar aquí en Murcia. Siendo la tercera generación, no sé, a mí me interesa o me gustaría conocer un poquito más la historia de esa empresa con, con esa trayectoria tan larga. Vale, pues mira, te cuento, todo empezó en eh, 1948 a partir de mi abuelo, que es la primera persona que, que inició el negocio. Eh, debido a su gran afición que, que tiene a la caza, pues él estaba muy interesado en el tema de cómo crear perdigones, cómo perfeccionarlo, cómo mejorarlo, y a raíz de ahí, el interés que él tenía, pues se eh, interesó mucho por este tema, el mundo del perdigón, cómo hacerlo, cómo llevar a cabo, y a raíz de ahí, pues con su gran iniciativa, pues empezó a inventar sistemas para hacer cartuchos y demás. Eh, a raíz de ahí, pues el negocio empezó a, a crearse, sobre 1948, eh, durante bastantes años. Luego continuó con el negocio familiar, la segunda generación, que eh, fueron sus tres hijos, mis padres mis sus hermanos, y ya después de casi 70 años, estamos ya en la tercera generación, ahora mismo, pues siguiendo con la tradición familiar. ¿Qué hacéis exactamente? Porque hasta donde yo sé, vuestra empresa es un muy buen ejemplo de economía circular, ¿verdad? Sí, nosotros a día de hoy nos dedicamos sobre todo eh, a la recolección de ciertos residuos de la automoción, en especial las la baterías usadas. Eh, se recolectan, tanto a nivel nacional como internacional, eh, el tipo de baterías usadas y nos las traemos para acá. Y después de un complejo, un complejo proceso de, de reciclado, obtenemos el plomo que lleva la batería, que suele ser alrededor de un 60%, se defina, se trata, para obtener un plomo de nuevo, y el resto de residuos en su mayor totalidad también pues, se pueden reutilizar. El plástico, eh, las hornas y demás. Entonces se reutiliza todo y así pues de este modo podemos llevar a cabo una, una buena labor medioambiental. Y Antonio, ¿puedes contarnos un poquito cómo es el proceso desde que vosotros cogéis, por ejemplo, una batería del taller hasta que entregáis el plomo terminado o vendéis ese producto a vuestros proveedores? ¿Qué tratamiento lleváis a cabo? Eh, pues sí, mira, eh, como bien has dicho, nuestro proceso empieza eh, en cualquier taller eh, mecánico donde recogemos la batería, nos la, traemos, nos la traemos a nuestras instalaciones y tras su pesado y identificación de procedencia y demás, pues se pasa directamente al proceso de, de fabricación. Pasa directamente a una máquina de molido de batería, donde ahí digamos, se machaca, se separan las partes más grandes y demás. Y tras un proceso de cribado, se van separando las partes principales de la batería, que suele ser el polipropileno y el plomo. Las baterías llevan ácido, eh, entonces se separa y a través de una reacción química ese ácido se, se neutraliza. Y el resto de, de material de plomo que se extrae pues eh, se, se lleva a otra zona de, de la planta, donde ahí se separa, se va refinando y se lleva a, a unas candela. Entonces, en función de las especificaciones que nos piden nuestros clientes, pues el plomo eh, se puede hacer con una serie de, de aleantes. Entonces, en función de las especificaciones, se utilizan unos aleantes u otros, se meten a, a los hornos, eh, se refina y tras el proceso de refinado, se vierte el plomo de nuevo, se separa y se lleva una máquina de, de lingotar. Entonces, a partir de, de ahí, la, la máquina de lingotadora va cogiendo el plomo, se va echando el lingote hasta que se va solidificando. Luego se van apilando en pilas de, de lingote hasta formar un pedido completo que normalmente suele ser un trailer de 24 toneladas. Y respecto a las tareas que tú desarrollas en la empresa, ¿qué puedes contarnos? ¿Cuál es tu día a día? Eh, yo formo parte del departamento financiero y estoy adjunto a la dirección de coordinación. Eh, nuestro día a día, pues eh, superviso la, la tesorería y previsiones de pago que tenemos semanalmente, la, la, eh, la elaboración de, del presupuesto anual, comprobar de que estos presupuestos se van llevando a cabo y si hay algún tipo de desviación, comprobar a qué se deben y demás, intentar solventar también análisis de costes, eh, controlar también que se llevan a cabo las normas y, y sistemas que la empresa ha, ha creado para trabajar el día a día. Eh, y bueno, esas son algunas de las principales tareas que llevamos en, en mi diario. Y respecto a bueno, a la desgracia, a la pandemia que tenemos encima, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo os ha afectado cómo os afectó y qué medidas se estáis tomando? Bueno, nosotros a, a nivel particular, sobre todo los primeros meses, mes de marzo, sobre todo de abril, pues fueron meses muy duros. Nosotros eh, nos costó muchísimo superar ese bache. Tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande, incluso... Eh, como la gran mayoría de empresas tuvimos que recurrir a este con gran parte de, de la plantilla y bueno, eh, gracias a que ha ido mejorando la cosa, ya tenemos de nuevo toda la totalidad eh, de la plantilla de nuevo. A nivel funcional del día a día, pues, por ejemplo, eh, hay algunos protocolos muy estrictos, controles de temperatura, todo el personal, eh, por ejemplo, a nivel de horario, aquí teníamos en oficina un horario partido, y ahora, para evitar las aglomeraciones la de gente en el comedor que tenemos aquí en la oficina, pues estamos continuando con el horario que teníamos de jornada intensiva eh, en verano. Así evitamos que haya aglomeración de gente y demás a la, a la hora de comer. Y por último, Antonio, eh, quería pedirte que lanzaras un mensaje de apoyo o de ánimo a, bueno, al pequeño comercio y a todos los que son los, los negocios de, de la región que todavía lo están pasando muy mal. ¿Qué les dirías? Eh, pues bueno, que obviamente estamos en una situación sin precedentes con la pandemia que estamos viviendo y son momentos muy difíciles para todos. Tenemos que intentar ayudarnos y apoyarnos, entre todos, tanto trabajadores como empresarios, e intentar unirnos para pasar juntos esta crisis, porque al final, en mayor o menor medida, nos, nos afecta a todos. Entonces tenemos que aguantar, apoyarnos e intentar pasar esta racha, que tarde o temprano acabará pasando, y lo importante es que estemos aguantando y superarlo para para continuar y poder seguir desarrollando eh, nuestra economía y nuestra actividad. Pues muchísimas gracias Antonio, me uno a, a tu mensaje de apoyo y como bien estás diciendo, a esa, ese compañerismo o, o a ese echarse una mano entre todos, porque como bien dices, tarde o temprano pasaremos esto como hemos pasado otro, otras tantas crisis, problemas y, y el día a día, que siempre, siempre nos trae sorpresas. Pues nada, con esto darte de nuevo las gracias por tu participación, por tu tiempo, daros las gracias a todos los que nos estáis viendo y que precisamente con, con vuestro apoyo y vuestra ayuda a la hora de compartir, de seguirnos y de dar difusión a este proyecto, pues nos hacéis cada día más grandes. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Somos Murcia, somos Pequeño Comercio.